También podemos intentar analizar el código en cómo este ha sido escrito, de tal forma que podemos analizar si este ha sido escrito correctamente o no. Para ello, podemos ver también en Python cuáles son las herramientas de, de análisis, de tal forma que podemos acceder a ella. Una vez eh, accedida, podemos analizar el código, de tal forma que se ejecutan una serie de operaciones sobre ello. Esto analiza el código a nivel de cómo está escrito. Para ello, podemos ver que tenemos una serie de advertencias en, de tipo de convención, de tal forma que podemos desplegarlas y ver qué, de, a qué se trata cada una de ellas. Igualmente, en ocasiones podemos observar que existen una serie de warnings en la parte izquierda, de tal forma que nos muestra que el análisis de código nos mostrará algún tipo de error o de, adver, o de advertencia. Podemos ver que existen algunos tipos de errores, sin embargo, por ejemplo, este no, no debería ser tenido en cuenta, ya que realmente sí que es capaz de importar la librería random. Sin embargo, el código de análisis es el que no incluye el, la opción Import Random. Podemos ver la serie de warnings, los cuales están descritos en el lado izquierdo, viendo que, por ejemplo, en estos se, se pide que el, que el nombre A deba ser un poco más largo, ya que Python hace uso de los de sus tipos de nomenclaturas para pedir los datos, ya que el nombre de un, de un único carácter es considerado como un error de sintaxis, o pudiera ser mejorado la sintaxis mediante la modificación a un nombre que puede ser un poco mayor. Por ejemplo, podríamos por cambiar el nombre a su nombre argumento de entrada. Podríamos también eh, ver cómo al renombrar este nombre como argumento de entrada nos elimina ese tipo de error, de tal forma que ahora no, no nos muestre ese, ese análisis como error. También podemos ver que Python o Spider nos pide que pongamos un docString, de tal forma que documentemos cada una de las funciones para eliminar este tipo de mensajes o este tipo de errores. También podemos ver cómo nos dice que las constantes, los nombres de las constantes que, que creamos, si son de tipo. Si son de tipo de valores que se van a mantener en el tiempo, es decir, eh, definiciones de valores, es posible también definir estos con mayúsculas, de tal forma que es así como mejor lo interpreta Python. Igualmente, en ocasiones nos pide que escribamos los espacios o las tabulaciones de una manera correcta, ya que en ocasiones las identaciones pueden ser deben ser escritas con espacios y no con tabulaciones, u otros tipos de caracteres. También podemos observar los, los tipos snake case, el cual es para los variables o argumentos que vamos modificando, los cuales generalmente pueden tener un nombre con una extensión que puede tener eh, un número, de tal forma que esto nos llevaría a cuál es, a cuál es la forma de poner los nombres en, en spider, ya que los valores simples nos podrían dar lugar a equivocaciones. Sin embargo, por ejemplo, podemos intentar buscar el error al invocar la variable como i. Sin embargo, los valores i j dados a los argumentos for pueden ser no tenidos en cuenta como warning o como error. Pudiéndose utilizar este tipo de nomenclaturas. Sin embargo, el utilizar, por ejemplo, otros valores que tendrían que tener un variable distinto de ser un índice, como los, los índices I, J y K, los, los cuales suelen ser bastante utilizados, incluso hasta la L, pueden ser eh, utilizados y asimilados como correctos. Sin embargo, utilizar otras variables como la V, la X, la Y y la Z como variables es, no, puede ser no tenido en cuenta como correcto, siendo más, más, más correcto el utilizar estos valores como variables, pudiendo utilizar, por ejemplo, el nombre var para su utilización, de tal forma que podamos utilizar cómo esto se utiliza. Todas estas modificaciones del código nos pueden ayudar a mejorar cómo interpretar el código a la hora de leerlo, de tal forma que podamos leer pasado un tiempo nuestro código o incluso que otras personas puedan leer nuestro código, de tal forma que pueda ser fácilmente entendible y utilizable por otras personas, de tal forma que no necesite ser eh, nuestro código una especie de caja negra en la cual no sepamos lo que realmente hace y únicamente nos fiemos en la documentación para observar si el tipo de comportamiento que tiene cada uno de los códigos es correcto o no, ya que en ocasiones es posible que la utilización de los códigos con ciertos valores pueda dar lugares a valores correctos. Sin embargo, es posible que con otros tipos de valores o unos valores eh, distintos pueda dar lugar a error